se agarra ese. la cabeza de verdad no pueden creer ¿Es este en serio dicen esas cosas en televisión sí tengo sí, un profesor decimos. de matemáticas acá al lado chicos claro pero espera antes ah querés que primero veamos quiero, los memes quería mostrarte esto mira vamos. vamos a compartir algo en pantada. a ver qué dice qué increíble cómo una siempre clase particular de física puede catapultar tu carrera artística bueno mira justo lo que ah, también ya. canta eres el centro del do, eres el centro del co... ¡Ah! Mi universo... ¡Qué lenta soy! Que mi universo yes, paralelo. Muy bien. Se agarra la cabeza y se ríe nuestro invitado. No sé si quiere sí. ir, quiere llorar o qué quiere hacer. Dice, ¿dónde me metí? <risa> ¿Por qué dije que sí? ¡Ay, qué buena canción! Tenemos memes? A, A ver. Este, este hay que darle para la derecha. Contalo, contalo, contalo. No, que justamente muestra qué pasa, cómo van evolucionando los emprendimientos de Google. Después el de Apple, que está en un garaje. Claro. ¿Sí? Después está, en, bueno, la diferencia de los años, ¿no? Cómo fueron creciendo Amazon en 1994 y lo que es ahora. Pero esto estimula un montón. Claro, eso es Disney, Uy, claro, en 1923, sí. Disney en 2002, sí, 2022, sí. perdón. Eh, ahí se pasó justo. A la tabla periódica. Claro, ahí falta falta el... Y ahí, bueno, ese mi cochera en el 2010 y mi cochera en el 2022, o sea que en Argentina hemos mantenido exactamente igual. <risa> <risa> Así que eso tiene el remate ahí. <risa> Okay. Bueno, siempre me aprovecho también de eso De, la, de los momentos cúlmines de los artistas Como el juicio de Johnny Depp Y, y no me acuerdo de la chica Como es el nombre eh, la, la separación de Shakira ¿Vos sabés que yo Estoy tuve eh, en, Yo dormía en una cucheta Yo dormía arriba, mi hermano abajo y, y mi hermano tuvo pegado para, para dormirse la tabla periódica acá Porque la miraba todos los días Para prendérsela Pero no sí. no bueno, es una táctica Porque justamente Química ¿Sí? tiene un poquito de... De memoria, ¿no? Claro. Primero, primero sí. te vamos a presentar, por favor. Ah, sí, sí, Estamos con Leandro Ríos, el ex profesor, así que le damos un aplauso. Bravo. Porque, como dice el título, el profe de los memes. Qué divertido cuando uno educa y lo hace con sonrisas, ¿no? Cuando, como una onda, claro. Como una onda es que, que es a, a los manera, chicos ¿no? les sea fácil, sobre todo en estas materias, que la matemática claro, sí, sí, sí, la digo, la Yo te voy a enseñar matemática, pero va a ser un karma ya de entrada. decir no, no quiero ni, ni estudiar. Sí, si tiene mala prensa, por favor. Ahora vos decís, ¿no? vení, yo te voy a enseñar matemática, la vamos a pasar bomba. ...y ya cambió la actitud, ¿no? Sí, sí, tiene una psicología ahí un poco media rara. De todas formas, yo, claro, yo soy estudiante avanzado de ingeniería industrial... Sí. ...y bueno, siempre di clases de docencia en colegios y... ...bueno, colegios públicos y privados... Eh, ...y siempre estuve muy ligado al tema de la docencia particular... Uh -huh. ...pero bueno, yo no, no me recibí de profe, nada... ...o sea, como la carrera mía tiene un abanico muy grande de materias... ...y todo uh -huh. por el estilo matemática, física, química... Eh, Algebra Podés abordar analisima. todas esas materias Sí, siempre dudé en eso Entonces, bueno, nada, qué sé yo Fue como siempre, aparte yo hacía stand-up Le mando un abrazo grande ahí a Federico Marzano este, la Sí, sí, claro, claro, claro. Sí. Sí. Rajo, la, la célula madre acá del stand-up Ha hecho desastre en el estudio sí, al lado Sí, sí, sí, no, sí, no. Le mando, y le mando un abrazo enorme <risas> Si nos está viendo este, Bueno, yo empecé en el 2012 con el tema del humor Ya sí, humor antes también, pero entonces empecé a mezclar un poco el humor, a hacer un blend entre el humor y la educación Y sobre todo en estas materias que son un dolor de cabeza Ya vienen mal abarajados los chicos Ay, sí. sí, ¿no? Aparte en la casa, para los sí. papás, también es difícil cuando llegan Hay que prepararlos para la prueba, porque nos olvidamos Viste sí, que si no sí. tenés la matemática aceitada y la división, el celular y la calculadora nos ha ayudado un montón Pero hay que enseñarles Sí, sí, el tema es que bueno, obviamente la docencia de colegio es una cosa A mí me ha tocado ser bastante estricto cuando justamente los cursos no andan bien, uno no se puede relajar. Claro. Así que bueno, ya han conocido como el cuco, el lado oscuro <risa> del profe de los memes. Eh, pero cuando vienen a particulares, obviamente como es más reducido, hay más adrenalina, y ya él viene entregado, como diciendo, ya está, es lo que tengo, ahora vengo ya, vengo a aprender lo que pueda aprender. Entonces, uh -huh. Es otra la dinámica, es otra la psicología también. Entonces, por ahí me pasa que en cinco clases el pibe aprende lo que tenía que aprender en un año. Wow. Claro, como ¿cómo puede ser que en ¿Y cómo cinco puede ser? Horas, eh, claro, ¿Cómo puede ser, ah? Primero la predisposición Leandro. es distinta, ¿no? Sí. O sea, la psicología que él trae ya de su casa claro. es otra, tiene la presión de los padres, uh -huh. que están un poco más ahí, bueno, es, la va a tratar de sacar como sea, bueno. A esa presión por ahí un poco negativa, a veces positiva para el pibe, porque hay algunos que funcionamos bajo presión, ¿es así? Sí, o, o, o vas y rendís bien o te quedas un mes sin celular, claro. chao. O sea, hay un meme también ahí que, estar, que está el niño hablando con la madre y le manda justamente y le dice, mire, usted aprueba o se olvida de que soy su madre. Entonces le manda un mensaje y después le dice, ¿cómo le fue en el examen? Y él le responde, ¿quién es usted? ¡Ay, no! Como, claro, mueve, qué eh, bueno. Eh, y es sí, bueno, pues eh, claro, la realidad, ¿viste? O sea, la presión a veces es buena y a veces mala. Pero bueno, también no, el tema... encima, los pibes hoy se las saben todas. Sí, se las saben todas y son ¿Tiene, otras tiene y son generaciones. Para todo sí. El mundo. sí, siempre digo que es una generación de la. Generación ahí está, mirá. Claro, ahí tengo saber. Sí, es es hijo, muy bueno, es muy bueno. ¿Y cuántos? cuántos? Hay, hay un TikTok, ya te lo robaron, te aviso, ¿eh? Ah, sí, bueno. Hay un TikTok ah, dando vueltas. Eso yo comparto todo. A mí a veces a mis alumnos me comparten memes y. Chao, sí, es que sí. se trata de eso, ¿no? También esto de sí. aprender, obviamente de saber, porque son herramientas que para el día de mañana nos van a servir un montón. Eh, lo importante, ¿no? Que es la empatía, el amor, la dedicación y también la atención. Uh -huh. Esto que decías que por ahí no pasan los colegios, pero porque son un montón de alumnos Son en 32, clase, por lo general, claro. Y por ahí para las señoritas, eh, profesoras, es difícil concentrarse en uno, entonces es distinta la atención, pero qué importante, ¿no? Cuando intentás sacarlo todo con una risa y hacerlo más fácil. Tal cual. En general la educación, yo creo que en todo el mundo, tiene esta cosa de, de solemnidad que los chicos no quieren. No es que los chicos no quieran estudiar, no quieren aburrirse. Ah. Y si, si las clases son entretenidas de la materia que sea, sí, creo total. que el pibe va a ir contento a la escuela. ¿no? Sí, sí. Eso yo, viste, también está bueno. Pasa que se le exige mucho al docente en relación a lo que se le paga. Entonces... Siento que querés decir algo, Leandro, que lo tenés acá y que no te animás. No, bueno, a ver, tampoco es una noticia, que los docentes son mal pagos históricamente. Claro. Y, sí, y sí, lo siguen sí. siendo al día de hoy, más que nunca, olvidate. Sí, sí, yo creo que en, siempre lo, lo repito en muchas reuniones también, con varios amigos que son colegas, también le mando un abrazo enorme a varios amigos que son profes. Este, al, al docente se lo ataca desde todos los frentes, ¿no? O sea. Uh -huh. Desde el, el gobierno, desde los padres, desde los alumnos En algún momento va a reventar No sé cómo han hecho para aguantar tanto tiempo, honestamente eh, Perdón, Pero ustedes son de otra época En acá. mi época, la, la maestra era casi casi la segunda mamá uh -huh. Valía más que una tía, te digo, ¿eh? Ojo. Sí. O sea, ¿Y la si respetaba? la maestra decía, se portó mal, tres cocachos y se acabó la historia. Royce, se la respetaba un montón hoy en día. Los chicos sacan los teléfonos por ahí y tienen que tener cuidado de que no los fin. No sé. Es como, claro, sí, sí, sí. Cambió, cambió, cambió todo. Cambió todo y cambió también el poder adquisitivo del docente, por lo tanto es menos prestigio. O sea, estamos, estamos en una sociedad digamos capitalista donde el que tiene mayor prestigio, el que más gana y uh -huh. bueno, los valores son distintos y no no es una profesión hoy en día eh, honorable, o sea, una honorífica profesión. Uh -huh. Entonces. También eso es como para... Yo me dediqué a lo particular porque me rinde mucho más en lo particular y me desgasta menos mentalmente. claro ¿Cuántas horas por día, por ejemplo, estás dando clases particulares? Mira, en buenas temporadas yo por lo general me levanto a las 7 y media de la mañana. Yo entreno siempre de 7 a 8 y media a una actuación y, y después me pongo a dar clase hasta Ajá. las 21 horas cuando es una buena temporada. Ahora que estamos en temporada baja, o sea entrando a la temporada alta, trabajo seis horas por día y... Es casi el doble del sueldo de un docente que trabaje ese jornada. ¿Y cuántos alumnos por, por hora te permitís tener? Yo tengo hasta seis. Seis. Seis, porque las mesas mías son, son. Es una aula distinta, no es el aula del colegio. Es una aula, es una mesa muy grande de trabajo, que es una mm. pizarra blanca. Las paredes son pizarras, está todo rodeado de pizarra. O sea eh. que los chicos que, que van pueden escribir. ¿Qué, si te pintaste donde todo les guste. Negro. No, no, no no, ¿Es no, no, no, no. Es todo, es todo, blanco, todo es blanco. blanco, es todo blanco, ah, ah, son es todo blanco. Con, con fibrones. fibrones. Claro, es uh -huh. todo pizarra con fibrones y es súper blanco. Y bueno Ah, de ahí el lo que recién caigo, claro Claro, lo que hago yo justamente es que se animen a Bueno A que lo reflejen en la pizarra Porque eso también ayuda un poco a ver las cosas grandes sí. también Inclusive cuando estaban en colegio Los voy a pasar mucho al pizarrón también Pero no, no de malo sino a Sino, que sino para que ¿no? también diluden un poco la vergüenza Que es lo que por ahí te traba psicológicamente para aprender Y cometer un error Yo siempre digo, a mí me dicen No, pero me avergüenzan por mis compañeros Y yo, mis compañeros no saben mucho más que vos O sea, es, ahí alguno debe claro. ser un poquito más uh -huh. pero, Mira, bueno, Pero simple. también en los, cuando, cuando hay grupos más chicos Digo, si hay uno que sabe más y uno que sabe menos Se terminan como bancando Digo, ¿no? Sí, yo, igual te, no, pero es así claro. y, y se terminan si ayudando se entre, se entre ellos ayudan entre Cuando ellos. hay sí. buena onda Esta generación igual es, es mucho más individualista uh -huh. El, Digamos, las centenias También es un tema de generación Mi claro, generación era total. muy cooperativista ¿Cuántos sea, años tenés? Yo tengo 31, 31. Yo Parezco más porque No, para tengo, saber <ríe> acá arriba, para eso, eso es por los números Sí, ponele, sí, no, <risa> genética, le vamos a poner la, el nombre de verdadero Todo tiene un está bien Sí, yo ya me voy a, ya compraríamos algún animal No, <risa> Antes de que termine esto, no, no quiero hablar de esto Porque la semana pasada estuvimos hablando de las pruebas a aprender Que dio bajísimo el porcentaje de los chicos que hoy en día Les cuesta uh -huh. la comprensión lectora, les cuesta el entender lo que están leyendo y entre las tantas cosas de los problemas que tenían los chicos, uno era, la obviamente, le mandamos la culpa a la pandemia, ¿no? La pandemia pasó hace un montón, pero que por la pandemia no pudieron aprender. ¿Qué, qué opinas de eso? Estamos hablando esto que es en lengua, lo tuyo es matemática, pero bueno, sí, es sí. aprender en general. No, no, yo tengo casos, hay analfabetismo matemático y físico, uh -huh. o sea, tengo chicos que, por ejemplo, a esto lo saben mucho, eh, cuando le decís, bueno, ¿cómo medís una cuadra, o sea, una calle? Y te dicen, en, y en kilogramos, te dicen, no estamos en un problema. Entonces, o por ejemplo, los lo que hablando están de chicos de qué edad? De 17, 16. Ah, gravísimo. gravísimo chicos ¿no? que en dos años van a pasar a la facultad, ¿no? Claro, que claro. no van a poder pasar porque claro. el sistema educativo secundario no los prepara para la universidad. Es la realidad. Por eso uh -huh. existen los preuniversitarios, vienen como a... Choque enorme. ahí Claro, ¿sí? y esa es considerada una educación informal porque sale fuera del sistema educativo y porque el sistema... O sea, yo tengo trabajo gracias a que el sistema educativo está mal. O sea, es cínico lo que digo siempre, le digo a todo el mundo, pero... Eh, yo vivo de eso, soy como un animal que le hace simbiosis al sistema educativo Porque anda mal, entonces recibo permanentemente Y sobre todo en las materias estas que son tan críticas Hay docentes que hacen un laburo impresionante Y el pibe no estudia, y es la realidad O sea, no, está desmotivado por, por miles de factores Pero el docente no puede cargar con ser papá, mamá, psicólogo y Se tiene que dedicar a educar sí, sí. Y se le quita demasiada energía en otras cosas que no tiene que resolver él Lo tienen que resolver en casa, entonces... Estamos con... Eh, está muy atacado, está muy desvalorizado, eso siempre hago mucho hincapié y eso lo desborda. Aparte se llevan demasiado. Yo me he llevado un montón de trabajo a casa porque hay que seguirlos evaluando. Y bueno, es un desgaste psicológico muy fuerte, este, anímico también, porque te frustras cuando el pibe no aprende. O sea, claro, claro, claro. Yo claro, me lo tomo... Estás claro, Claro, y sobre todo, me acabé decir, si después con la enseñanza particular, vos ves que tampoco le pone ganas y te empezás a preocupar. Porque decís, si, che, ¿para dónde vamos? Porque este futuro está, no está tan lejano. No. Bueno, esto, voy a aclarar una cosa, no. tenemos que cerrar ya, eh, no es una crítica al, ni a la educación ni nada, simplemente me, nos parecía divertido tener al profe de los memes aquí en los estudios y conversar un poco con él y, y, y, si, y si lo que aporta y lo que acabamos de decir puede mejorar un poco el sistema educativo, que creo que es todo mejorable, eh, bienvenido, bienvenido sea. Bienvenido totalmente. Gracias a ustedes. Gracias por haber venido. ¿eh? La